amigos de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Estoy con César Barrios, director del Parque Cancún. Parque Cancún, un nuevo lugar para que las cancunenses visiten. platíquenos de ese parque que ya está siendo murmurado por todas partes de lo hermoso que está. Aparte de murmurado, ya se está siendo disfrutado. Aquí este, aquí ya ya es un parque que está en uso. Eh, hicimos pruebas piloto ya durante casi un año y ya para saber exactamente su operación, entonces ya se está disfrutando y ahora viene su inauguración su, su formal. Ina su inauguración de esta primera etapa, porque le va, hay otras dos etapas que esperamos hacer en los próximos años. Y en esta primera etapa pues, los cancunenses van a poder disfrutar... Eh, ya son 15 jardines. ¿15 jardines? 15 jardines entre... El... ¿Qué superficie está actualmente en Ahorita uso? Ahorita está en uso alrededor de 2 hectáreas, 2 hectáreas. hectáreas del, del, del parque, 2 hectáreas de, de 20, entonces está, es, este, o sea, es mínimo, es mínimo, pero ya suficiente para ser para este visitado. Eh, tenemos el Jardín de la Evolución, el Jardín de la Meditación, el Jardín Planetario, son jardines recreativos pero muy educativos porque inclusive hay escuelas que ya están yendo, yendo a, a hacer rallies de conocimientos donde tenemos un servicio de audio guías a través de un código QR descargan, descargan un audio guía y van conociendo la evolución del universo y la evolución espiritual en 40 minutos, entonces está fantástico. En esa misma área tenemos el, la Palapa de Educación Ambiental donde ya están sucediendo talleres educativos los domingos en alianza con Kim Bomba. Eh, tenemos por ejemplo en el área de, eh, del, del otro extremo tenemos el área de los juegos que es el jardín de los aluches que es donde están los juegos recreativos para niños pero que terminan usando los, los adultos <risa> y luego es un problema de bajar a los adultos y en un mirador espectacular recordemos que el parque está dentro del área natural protegida manglares de nichipte está dentro de lo que fue el, el, el, el primer basurero de cancún estamos removiendo la basura de los 70s, 80s, 90s para crear eh, eh, el parque. Y en este mirador que está cerca del Jardín de los Saluches, bueno, pues se ve este, la, la, el área protegida manglar de Chipteto. Es bien importante porque abrir esta ventana para que los, con, los cancunenses con, conozcamos esta gran área de 4.300 hectáreas de manglar que va a ser intocable, que es intocable, claro, entonces es, es muy importante eso. Jardín Ajedrez, donde ya se están llevando talleres de ajedrez los sábados e incluso torneos en el área de, de son dos palapas, llevamos el, el ajedrez a nivel estadio con un ajedrez gigante y luego mesas para hacer torneos la ciclovía el andador, que es para hacer este ejercicio o simplemente caminata, caminata recreativa, eh, entonces, este, ah, tenemos dos jardines, que es el, el, el jardín miniatura, ya debe de estar listo para entonces, que es una réplica, eh, son maquetas de, área, de, de las zonas arqueológicas, de los sitios arqueológicos de la región, va a estar también bien bonito, y bueno, pues es, todo una, es para pasarse pues, todo un día allí en el parque, Ahorita está limitado el aforo, me imagino. Ahorita está limitado no el aforo, sino los horarios. Lo estamos Está de martes a sábado de 7 a 10 uno y llega de al lugar 4 y a ingresa. 7. ¿Uno llega al lugar e ingresa o tienes que sacar una fichita? No, no, no, no, no. Puede llegar uno y al, al, al lugar e ingresa. Solo lo que se está haciendo es que se registren. Hay una aplicación una página donde se registran, pones su nombre, número de personas, celular y se registra. No traigo celular, no traigo... te apuntas en una bitácora, es una ah, medida de seguridad. Quieres hacerlo más sencillo, te vas al Facebook, te mandamos una liga y lo, lo haces en la noche, un día antes, ah, fácilmente. No, no, es nada, no es nada complicado. Parque, es Cancún, parque es, Cancún va a ser la casa de los cancunenses la, prácticamente. La, la, la casa de los cancunenses uh -huh. y... y y esperamos también este, ya para, la, para este día de la inauguración ya. Es el la, 14 de abril. Es el 14 de abril. Lanzar el proyecto de, eh, visita, de, de, de visitas escolares al parque. Nos hicieron favor de donar un autobús. Vamos a ir por las escuelas primarias, secundarias y preparatorias a, a, a traerlas y llevarlas a un paseo educativo y recreativo al parque. Va a estar genial. Va a estar genial. ¿Algo más que nos quiera agregar César? Ah, pues que wow, vengan bueno. vengan ya los domingos a Parque Cancún. Estamos abiertos de 9 a 1 y media de la tarde. Entonces, visítenlo y obviamente vengan a la inauguración. Gracias César. Gracias a ti. Un gusto. Amable? De, con de Noticias, soy Sergio Masté. Hasta la próxima.